El Sistema de Información para la Artesanía y Artesanías de Colombia dictará la décima y última charla del año 2016, en la que profundizará sobre dos importantes redes sociales que pueden ampliar y aportar desarrollo a una estrategia digital, Instagram y Twitter ampliando tus horizontes. En este último webinar, los artesanos que se conecten podrán conocer más sobre las redes sociales Instagram y Twitter. La forma para manejarlas, la manera de integrarlas a una estrategia digital para obtener grandes beneficios en cada una de ellas. El día de hoy tenemos dos conferencistas, tenemos a Viviana Rubiano y a Gabriel Hernández. Viviana Rubiano es comunicadora social especialista en comunicación multimedia con más de siete años de experiencia en el mundo digital, enfocada en planear, ejecutar y optimizar estrategias digitales y planes de comunicación digital ha trabajado con empresas públicas y privadas en el desarrollo de ideas digitales y actualmente es asesora en administración de contenidos para la estrategia digital de Artesanías de Colombia. También tenemos a Gabriela Hernández, comunicadora social y periodista. Listo, entonces hoy vamos a comenzar con Gabriela con Gabriel Hernández. Listo, hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy buenos días para ti y muy buenos días para todos los artesanos artesanas digitales que se conectan a nuestro último webinar artesano digital hoy vamos a hablarles de dos temas muy importantes que son dos redes sociales que es instagram y twitter entonces vamos a empezar con instagram Bueno, Instagram es una aplicación móvil. Eh, digamos que esto es uno de los, de los principales eh, ítems a tener en cuenta en cuanto a la utilización de esta aplicación, ya que el uso, ustedes lo pueden ver por sus páginas, por sus computadores, pero el uso para subir las imágenes es únicamente por celular o por tablets. Esta aplicación ha sido diseñada para compartir momentos eh, en imágenes y en videos, todo, ti, todo tipo de contenidos que sean imágenes y videos. Fue creada en el año 2010 y hoy en día cuenta ya con más de 500 millones de usuarios. Eh, digamos, esta es una de las redes sociales que más auge ha tenido en, el, en los últimos años porque como ustedes se pueden dar cuenta son seis años nomás que lleva de uso y su... Y su ampliación en cuanto a usuarios ha sido bastante. Entonces, por esa, por esa razón es tan importante eh, nosotros comenzar a integrar Instagram en todas nuestras estrategias digitales porque esta herramienta nos va a permitir eh, dar a conocer nuestro taller artesanal, dar a conocer nuestros productos y todo lo que hacemos en cuanto a artesanía. Las, las redes sociales tienen bastantes objetivos. Hay objetivos sociales, eh, objetivos de entretenimiento, de ocio y el objetivo empresarial que es en el cual hoy nos vamos a enfocar es el de visibilizar la experiencia de marca que tiene pues nuestra marca. no Entonces, todo lo que son nuestros talleres, nuestros productos y a esa misma forma relacionar y acercar al cliente con nuestra marca. ¿Qué nos permite Instagram? Nos permite la publicación, como ya les había indicado, es publicación de imágenes y de videos. Interacción, eh, esta interacción que permite que podamos darle likes tanto a las imágenes de nuestros seguidores, eh, que podamos comentar, que nos comenten. De igual forma, también permite la mensajería, eh, que la forma en la cual tanto nuestros seguidores como las personas que seguimos eh, podemos enviarnos mutuamente mensajes directos internos. Esto, digamos que esta, esta red social ha venido implementándose poco a poco debido a su gran auge. Y también eh, las historias en tiempo real. Historias en tiempo real fueron implementadas en el año 2016, llegó aquí a América Latina. Eh, y ya más adelante les voy a contar de qué se trata esta opción que tiene Instagram para nosotros. Entonces, ¿cómo utilizarla? Bueno, yo me imagino que ustedes ya... Ya tienen Instagram, bueno, los que no tienen, pues, les recordamos que pueden, lo que necesitan hacer inicialmente es descargar la aplicación. Esta aplicación la pueden conseguir desde sus celulares eh, por el App Store o por el Google Play, App Store para, eh, para Apple, y Google Play para el sistema operativo Android. Eh, de igual forma, bueno, yo les cuento algo especial. Yo, por ejemplo, tengo Windows Phone. Eh, ha sido bastante complicado porque Instagram ha venido implementándose más lento en, esta, en, en este sistema operativo, pero hoy en día ya para el Windows 10 cuenta con la versión completa de Instagram, entonces también ustedes ingresan a la tienda de aplicaciones de Windows Phone 10 y allí pueden conseguir la aplicación Instagram. Lo que deben hacer es, si tienen Facebook, entonces pueden relacionarla con su cuenta de Facebook. Obviamente que debe ser la, la, el perfil de Facebook de su taller artesanal. Entonces, lo pueden relacionar. Ustedes pueden observar que abajito en el recuadro rosado dice iniciar sesión con Facebook. Ahí le dan clic y de esa misma forma, la aplicación los va redireccionando para que puedan ustedes aceptar el, la aplicación y de esa misma forma, eh, empezar a, a navegar. Y de igual forma, si no la tienen, entonces también les va a aparecer en la parte de abajo donde dice iniciar sesión con Facebook, dice, no tienes una cuenta, regístrate. Entonces le dan clic a regístrate y les sale a continuación el recuadro que dice regístrate para ver fotos y videos de tus amigos. Diligencian los datos que les piden, crean su contraseña, se registran y empiezan a navegar en Instagram. Deben configurar su cuenta. Recuerden que debemos proporcionarle a todos nuestros seguidores datos esenciales para que ellos de esa misma forma también puedan visitarnos. Si ustedes, pues ya hemos venido adelantando en todos los webinars eh, las opciones que necesitamos y los ítems que requerimos para crear nuestra presencia en internet en, en el mundo digital. Entonces, si tienen página web, la pueden ingresar así como aquí les estoy mostrando en, en el perfil de artesanías de Colombia. Entonces, tenemos el nombre artesanal artesanías de Colombia, el usuario, cómo nos vamos a llamar, eh, la página web y una breve descripción de lo que nosotros realizamos. Bueno, como ustedes se dan cuenta, eh, entonces lo que venimos a hacer luego de crear nuestro perfil es explorar la red. Aquí es importante tener varios puntos a, a saber para que ustedes puedan, puedan navegar en esta red social sin ninguna complicación. Es una red social muy sencilla que poco a poco ustedes, si no la han utilizado, se van a ir relacionando. Bueno, entonces, cuando ustedes entran a la red social inicialmente, les sale, les sale todo lo que tiene que ver con los seguidores. Entonces, este es, aquí se los estoy señalando, nuestro, nuestro, nuestra cara inicial de Instagram. ¿Cómo se puede navegar por Instagram? Ustedes van deslizando hacia abajo o hacia arriba las publicaciones de sus seguidores. Entonces, aquí en este lado van a encontrar una un recuadro que es el recuadro que ustedes les dan clic y les va a aparecer la opción de revisar sus mensajes directos. Listo, entonces aquí ustedes se dan cuenta, le doy clic a esa, a esa opción y les sale el mensaje directo, entonces pueden observar que tienen la opción de revisar tanto los que les llega, ustedes tienen que darle permitir a todos los mensajes que les llega y de igual forma enviar mensajes, esto los pueden enviar por medio de texto o por medio de fotos y video. De igual forma, bueno, acá tenemos cuatro, cinco iconos para tener en cuenta. La casita es la que nos da la opción de entrar a la pantalla inicial de Instagram, que son todos los seguidores, todas las publicaciones de quienes seguimos. La, la segunda es una lupa. Esta lupa nos da la opción de revisar qué es tendencia dentro de nuestra página, dentro de nuestra cuenta, dentro de nuestro perfil, teniendo en cuenta también nuestros seguidores, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya nos muestra también videos que quizás nos gustan y de una u otra forma también todas las imágenes qué les gusta a nuestros seguidores y a nuestra audiencia. También ustedes pueden buscar a personas, eh, a, también pueden buscar los hashtags que son muy importantes en esta red social. Y de igual forma también encontramos el corazón. En el corazón ustedes pueden conseguir todas las notificaciones de su red, quién lo sigue, eh, quién le da like a sus publicaciones y quién les comenta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque recuerden que debemos tener un contacto cercano con nuestros clientes. Entonces, si nos, si nos preguntan algo, es importante saber en qué publicación lo hicieron para poderles contestar. Y de esa misma forma, también puedan ustedes eh, revisar lo que a ellos les gusta. Entonces, tienen la opción de tú, que es lo, las notificaciones suyas y seguidos, que son las notificaciones de los likes, y de los comentarios y de las personas que siguen su audiencia. Listo. Después de nosotros revisar brevemente cómo funciona Instagram y cuáles son sus principales botones, ya vamos a crear el contenido. El contenido, como ustedes se dieron cuenta en la parte de atrás, está en la mitad. Ustedes le dan clic a esa cámara y los direcciona directamente a esta pantalla. Entonces, ustedes tienen tres opciones, biblioteca, Foto y video. En biblioteca pueden escoger las imágenes que ustedes tengan guardadas dentro de su celular. En foto ustedes le dan clic y de esa misma forma instantáneamente se les va a abrir la cámara de su dispositivo móvil para que ustedes puedan tomar la fotografía que deseen y en video la misma forma. Abren la cámara para que puedan grabar su video. Eh, Instagram ha venido ampliando el margen de duración del video. Inicialmente comenzó con 15 segundos, pero hoy en día ya cuenta con 60 segundos, un minuto de duración por cada video. ¿Qué, qué nos da a, a seguir en esta forma de publicar contenido? Ustedes seleccionan su imagen, después de esto le dan siguiente, y nos van a salir filtros. Recuerden que una de las novedades de esta red social fue iniciar con los filtros que le dan la opción de mejorar la calidad de su imagen y su fotografía. Eh, y tiene infinidad de filtros hoy en día para que ustedes los puedan revisar cuando ingresen en su celular. Aquí pues les mostramos la pantalla más o menos de, de lo que se puede observar. Después de esto también, ustedes pueden hacer la edición de sus fotografías eh, recuerden que para editar fotografías nosotros realizamos un webinar que pueden revisarlo en nuestro en nuestra lista de reproducción de nuestro canal de youtube esta se llama numeral artesanías de colombia tv en nuestro canal que es artesanías de colombia allí pueden revisar todos los tips que nos dieron nuestros conferencistas para que puedan realizar una excelente y de manera muy fácil de edición de sus fotografías, pero sin embargo les cuento que si ustedes toman la fotografía en el momento y necesitan hacerle algún retoque, entonces lo pueden hacer por filtro, pero también eh, Instagram nos muestra varias alternativas, entonces está la forma de manejar la saturación, color, atenuar, luces, ajustar, brillo, contraste, calidez, nitidez, también permite el desenfoque, las sombras y la viñeta, estos ítems ya los hemos venido aprendiendo durante todo nuestro nuestros webinar artesano digital. Después de que ustedes tengan adecuada su fotografía, que ya no quieran hacerle ninguna edición más, pues la van a publicar. Entonces, les sale la pantalla siguiente, que ahí se las estoy mostrando. Tienen que escribir un pie de foto de su video, de su foto. Eh, aquí es importante que ustedes cuenten sus historias, que cuenten las técnicas, que acerquen al cliente, con lo que están mostrando para que ellos de esa misma forma se enamoren y puedan cautivarlos con sus fotografías, pero también con sus textos. Aquí es muy importante también que pongan los hashtags. Ya más adelante les voy a contar para por qué son importantes los hashtags en Instagram. Tienen la opción también de etiquetar a personas, de agregar la ubicación donde están tomando esta fotografía y de esa misma forma compartirlo con otras redes sociales como Facebook, Twitter, Tumblr o Flickr. Entonces, ¿qué publicar? Esto es muy importante, o sea, ya tenemos nuestra red abierta, ya la creamos, de esta misma forma debemos empezar a revisar qué es lo que a nuestra audiencia le gusta. Nosotros hemos venido realizando una gestión durante todo el 2016 respecto a las publicaciones y les damos algunos consejos de qué es lo que les puede funcionar según su taller artesanal. Recuerden que es muy importante dar a conocer el producto y de dar a conocer eh, un poco más cercano a lo que ustedes realizan. Entonces, inicialmente el producto, mostrar los detalles de su producto, eh, el, el, el producto completo también es muy importante y de esa misma forma contar ustedes dentro de sus publicaciones qué es el producto, cuál es la técnica, quién lo elaboró y esto les va a permitir a que también toda su audiencia se interese más por conocer de este producto. Muestren procesos, materiales, cuenten su historia. Esto es muy importante. No nos podemos dedicar solo a publicar productos. ¿Por qué? Porque Instagram es una red social que necesita, que la gente necesita ver historias, que la gente necesita ver las experiencias de ustedes como marca. Entonces aquí podemos ver la imagen de los artesanos elaborando su sombrero volteado, de artesanos eh, dándole los últimos retoques a sus máscaras, muestren las fibras, muestren todo lo que les permita dar a conocerle al cliente, todo lo que ustedes realizan es una de una u otra forma una especie de intimidad que les permite abrirse las puertas para que vean la calidad humana que hay detrás de la marca esto es muy importante los momentos también son importantes entonces eh, aquí digamos si si van a alguna feria si están en algún en algún paisaje en algún territorio que es donde nació su técnica esto es importante mostrarlo por qué porque le dan el contexto a su marca. Y de esta misma forma la gente se va a interesar por conocer más de sus productos y de esa misma forma adquirirlos. Si van a las ferias, recuerden que pues deben hacer también la promoción de sus stand. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para llamar a las personas a que los visiten, a que conozcan personalmente todo lo que ustedes elaboran. Y por último, la relación entre el cliente y la marca. ¿Por qué esto es importante? Porque esto permite acercarlos a ustedes con el cliente, demostrar las artesanías en uso, demostrar a las personas que adquieren sus productos y de esa misma forma vamos a permitir a que otras personas se interesen y digan, bueno, eh, si ella tiene ese accesorio, yo también lo puedo tener. Entonces, eh, dedíquense a buscar imágenes, a tomar imágenes de todos sus clientes que sus e inviten a sus clientes a que, y a sus seguidores a que les envíen las fotografías cuando reciban el producto ya eh, y lo tengan presente, lo tengan puesto, lo tengan en uso. Eso va a ser importante para ampliar su estrategia digital en esta red. Bueno, adicional a eso tenemos otras opciones. Instagram nos ha venido brindando diferentes opciones a lo largo del tiempo para que ustedes puedan hacer eh, diferentes contenidos que de una u otra forma le den un respiro a esta red social. Uno de estos es el repost o el regram. ¿Qué sí, que, que consiste esta opción? Es que ustedes puedan ingresar a la cuenta de un seguidor de ustedes y vieron una imagen que se acopla perfectamente a lo que ustedes realizan y le puedan dar la, la puedan postear ustedes también. Por eso se dice Repost, porque están reposteando lo que ya otra persona publicó. Hay diferentes opciones. Entonces, aquí pueden encontrar, ustedes ingresan estas aplicaciones, es importante decirlo, que no las van a encontrar integradas a Instagram, sino que deben eh, descargarlas de las apps Store, donde pues de, o de Apple, o de Windows, o de o de Android, entonces deben buscarlas, las encuentran como repost, regram, insta, insta, repost, bueno, entonces lo importante es que siempre le pongan Repos para Instagram, y de esa misma forma van a encontrar diversidad de aplicaciones que les va a permitir eh, realizar esta gestión, esto es muy importante también porque ustedes establecen otro tipo de relación con los seguidores de su cuenta, y por último también eh, nos, en este 2016 se llegó aquí a América Latina una opción que se llama Histories, historias, que nos permiten las historias, que ustedes puedan publicar videos o imágenes y estas eh, estén 24 horas arriba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, revisen, o sea, si tienen el celular, por favor, cójanlo y revisen. Abran inicialmente el, la, la página principal y van a encontrar unos circulitos. Entonces, están los círculos de las personas que ustedes siguen. Cuando le dan círculo al más, ahí se les abre la opción de su cámara. ¿Qué pueden hacer? Tomar la fotografía de lo que están viviendo en ese momento o hacer un video. ¿Qué les, ¿Qué les puede permitir esto también? Ustedes graban su foto, graban su video, le dan siguiente y pueden escribir encima de la foto, hacer dibujitos, escribir, digamos, están en la feria, entonces, eh, iniciamos exportesanías 2016 en nuestro stand, los esperamos, pueden hacer eso, y esa, esa publicación les va a durar 24 horas arriba. Las personas pueden ingresar a ver lo que ustedes están haciendo en e Stories, esto lo que permite es, no o sea, no llenar su red como tal de muchas publicaciones, pero sí permitirle a las personas qué es lo que ustedes están haciendo en tiempo real. Esto es muy importante y es una invitación a que, si van a, a participar en diferentes ferias, lo puedan, lo puedan hacer, lo puedan hacer uso de, de esta opción para que muestren en tiempo real qué es lo que ustedes están haciendo con su marca. Hay unos tips para publicar y los invitamos a que los tengan en cuenta. Entonces, eh, cuenta más de tu producto, como ya se los había dicho, de sus eventos, de sus marcas y de sus historias en los posts. Eh, recuerden utilizar siempre un lenguaje amable y cercano eh, ¿Por qué? Porque son redes sociales que nos permiten un poco, no, no tanto formalismo entre nuestros seguidores. Entonces, es importante siempre tener un tono muy cercano con ellos para que ellos sientan que no somos una marca, sino que somos personas detrás de la marca. Usar etiquetas, que son los hashtags. ¿Qué pasa cuando ustedes utilizan un hashtag en, en Instagram? Cuando ustedes lo utilizan, estos hashtags van quedando guardados. Si una persona quiere buscar numeral artesanías de Colombia, va y busca y va a encontrar las publicaciones que usted a las que ustedes le pusieron artesanías de Colombia, las que ustedes le pusieron numeral somos Colombia, numeral artesanías, numeral bolso, numeral carrieles, bueno, en fin, todo lo que ustedes les pongan hashtag, así se les va a aparecer y esto les amplía también eh, las opciones para que lo sigan más personas y para que más, más usuarios se puedan enterar de lo que ustedes están haciendo en la red creen sus propios hashtags. ¿Por qué es importante crear sus propios hashtags? Porque están empezando a crear una tendencia dentro de esta red. Nosotros, por ejemplo, hemos venido implementando pues, numeral artesanía de Colombia, numeral somos Colombia, numeral amor por lo nuestro. Esto nos da la opción de que nuestros seguidores también digan, ah, bueno, yo tengo artesan algo artesanal, pongámosle este hashtag y de esa misma forma vamos ampliando y vamos dándole identidad a nuestra marca. Y, de la, y el, como ya les había dicho anteriormente, interactúen con su audiencia. Es muy importante. Si les envían un mensaje directo, respondan en el mensaje. Si no tienen la, la respuesta en el momento, pueden escribirle, mira, en este momento vamos a, a revisar y te respondemos al día. Entonces, lo importante es que siempre estén en constante eh, comunicación con ellos, que les contesten sus mensajes, que si un seguidor de ustedes publicó una imagen artesanal, una imagen que tiene que ver con su marca, lo, le den like también. Esto es súper importante porque de esa misma forma también eh, empezamos a hacer una relación en que yo me ayudo y tú me ayudas. Recuerden siempre publicar imágenes y videos de buena calidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona en esta red que es de solo imagen y de solo video ve imágenes de un no tan buena calidad, pues, va a subir rápido la pantalla y tal vez se va a perder la oportunidad de ver la, lo maravilloso que es su producto. Entonces, es importante siempre hacer las mejores tomas para esta red social. Publiquen mínimo dos contenidos diarios si quieren empezar a figurar dentro de las redes sociales, de, dentro de Instagram y dentro de sus seguidores. Entonces, dos publicaciones diarias pueden ser, pueden ser, especiales para iniciar y pronto pueden ir, ir subiendo de publicaciones ya dependiendo de la cantidad de, de fotografías que ustedes tienen, de la calidad de las mismas, de sus actividades, pero dos son esenciales para que empiecen Y analicen cuáles son los mejores horarios para, que, pues para realizar todas sus publicaciones. Esto depende mucho de nuestra audiencia, esto depende mucho de, lo que, de cómo se mueven todos nuestros seguidores. Es importante aclarar que Instagram es una de las redes sociales que no tiene establecidos usos, usos de horario ya perfectos que, que ustedes digan a tal hora está perfecto. No, eso depende de ustedes. Por ejemplo, yo les cuento, nosotros en Artesanías de Colombia hemos revisado que la mayor, el, el horario que más nos ha funcionado es el horario nocturno. ¿Por qué? O sea, entre, digan ustedes, seis y media de la tarde y diez y media, once de la noche. Las personas dirán, uy, ¿por qué tan tarde? Bueno, pues porque muy tarde ustedes, eh, la gente está descansando, las personas están tranquilas en su casa y lo que quieren hacer es enterarse de qué está pasando en las redes sociales. Por eso este horario es tan, tan interesante. Eh, ustedes pueden empezar a probar eso, pero también pueden probar diferentes publicaciones durante el día y de igual forma ustedes van a ir determinando cuál les sirve mejor. Y organicen sus publicaciones. Este es un ejemplo que nosotros les traemos para que de esta forma se den cuenta cómo pueden empezar a organizar la parrilla de publicaciones para esta red social. Cuando ya tienen establecido eh, qué van a empezar a publicar, es bueno que planifiquen. Entonces, eh, pues espero que este, este cuadro, muchas personas lo realizan en Word. Nosotros lo realizamos en Excel eh, para poder revisar. Entonces, tenemos el link de la imagen. Nosotros publicamos la imagen, por ejemplo, la tenemos guardada en una plataforma virtual. Entonces, aquí dejamos el link de donde está la imagen y tenemos el texto. ¿Por qué lo dejamos listo? Porque es mejor, digamos que cuando ustedes tienen las imágenes ya guardaditas, es mejor que tengan... Ese textico solo lo único que sea es entrar, publicar y, y listo. Si lo tienen que hacer en vivo, bueno, ya digamos que eso sí si se sale de la, de la planilla de, de la parrilla de publicación. Pero todas las imágenes que tengo guardadas empiecen a planificarlas porque esto también les da una forma de medición de cuánto están publicando y de cuáles son las publicaciones que más les están sirviendo. Y tenemos varias herramientas de programación. Las herramientas de programación en Instagram han sido bastante complicadas porque, como les dije inicialmente, Instagram es una eh, app móvil, no permite el uso de eh, en computadora. Pero ya para grandes empresas han visto la necesidad de poder planificar mejor las publicaciones eh, y dejarlas programadas. Nosotros les presentamos tres opciones: OnlyPulp. Eh, bueno, las tres opciones, hay que aclararlo, son pagas. Eh, entonces, ustedes aquí les dejo los, los, los, los links de cada, de cada página para que puedan ingresar a cada uno y lo puedan revisar. OnlyPool tiene la opción de que también lo pueden ver en español. Les da la opción la página. Entonces, en esta, en esta, esta aplicación es muy importante porque... ¿Por qué? qué Porque ustedes pueden publicar y dejar programado y la imagen les va a subir automáticamente a su cuenta. Eh, ¿Qué les permite? Les permite programar, les permite ver los likes que tienen en sus imágenes, les permite ver eh, cuál es la, la mejor opción de horario, de día, los hashtags utilizados. Es una aplicación muy completa. Hay que pagar pero entonces los invito a que ingresen onlypool.com y la puedan revisar. Tiene siete días de prueba, entonces, por si les interesa, también es importante que hagan la prueba. Está HotSuite, HotSuite eh, que permite, o sea, tanto HotSuite como Later les permite hacer la programación, pero esta programación está integrada con el computador e integrada con el celular. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes hacen la publicación, hacen su post por computador y le dan la hora. Al momento, digamos, si ustedes lo van a publicar a las 7 de la noche, entonces a las 7 de la noche les llega un mensaje, una notificación a su celular y esto les permite descargar la imagen y subirla a Instagram ya con el texto listo. Entonces, son tres opciones que ustedes tienen para empezar a programar todas sus fotografías y todos sus videos. Y por último tenemos Instagram Empresa. Esto es una de las últimas novedades que nos ha traído Instagram para el 2016 y es la opción de crear nuestro perfil en forma de empresa. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen, hay tres pantallazos. El primer pantallazo les permite crear un botón que dice contacto. Aquí en este botón de contacto les va a dar la opción de dar a conocer o la dirección de su correo electrónico, eh, la dirección del establecimiento o la página web, para que lo tengan en cuenta. Eh, también les va a permitir revisar estadísticas y el análisis, que esto ha, sido, esto ha sido una novedad, porque los análisis directamente desde la red social no se podían realizar. Entonces, si ustedes crean su perfil como empresa, lo van a poder realizar y se van a dar cuenta cuáles son las imágenes que más les ha gustado a sus clientes, eh, las, los horarios y demás. Y de esa misma forma también les va a permitir eh, realizar publicaciones pagas, que son promociones, o sea, lo que, la publicidad que ustedes si se dan cuenta les aparece a veces dentro de su, dentro de su red, entonces, lo va a permitir hacer directamente desde Instagram porque, como ustedes saben, Instagram es una red social que compró Facebook. Entonces, para hacer actualmente esas publicaciones si no tienen el perfil de empresa, deben hacerlo directamente con Facebook. Es una opción y es una recomendación. Si ustedes tienen ya su taller artesanal listo, si ya tienen toda su parrilla de publicaciones y toda su estrategia, los invitamos a que abran su Instagram con perfil de empresa. Y por último, entonces ya tenemos todas nuestras opciones, ya tenemos nuestros contenidos. Es importante que ustedes integren Instagram a la estrategia digital general de su marca o producto. Recuerden, crear un objetivo principal para trabajar en esta red que, y que este objetivo esté ligado al general de su estrategia. Por ejemplo, eh, van a empezar entonces, como ustedes hasta ahora van a iniciar con esta red social, lo que más les va a interesar durante un periodo va a ser adquirir seguidores. Entonces, el objetivo va a ser ese. Conseguir audiencia para dar a conocer mi marca. Entonces, como estamos creando también, como hemos venido creando nuestra página, nuestras imágenes, nuestros contenidos, vamos a querer pues dar a conocer nuestra marca a nivel general. Entonces, si se dan cuenta, dar, dar a conocer, crear, crear nuestro público, crear audiencia, mantenernos en audiencia y crecer en reconocimiento se va a acoplar directamente a ese objetivo que tenemos inicialmente, que es darnos a conocer en el mundo digital como marca. Determine las actividades de publicación. Ustedes sean muy organizados, o sea, tanto en el manejo de, de sus contenidos y de la creación de sus, de, bueno, de sus contenidos escritos y de sus contenidos audiovisuales. Eh, es importante que ustedes sean organizados en determinar los horarios, la cantidad de publicaciones, los temas, que eh, pueden decir, bueno, vamos a hacer una semana en la que vamos a publicar nuestra última colección, la cole, después vamos a publicar esa colección, la tiene mi cliente tal, vamos a publicar fotos de este cliente, importante que tengan sus temas específicos para que no tengan necesidad de, de improvisar, es muy importante. Cuiden todo que sus publicaciones cumplan los parámetros que determinaron en esos objetivos y miden y analicen todos los resultados mes a mes de esta estrategia que tienen para esta red. Camilo, muchas gracias. Esto es todo lo que yo tengo para comentarles de Instagram. Eh, bueno, esperamos preguntas y dudas al final de, de nuestro webinar. Listo, Gabriela. ¿Me escuchan? Listo, ya, ahora es perfecto. Listo, Gabriela, muchísimas gracias. Entonces, creo yo que ustedes ya dentro de su estrategia ya saben y están cuadrando todo lo que ustedes necesiten para poder iniciar con Instagram. Yo sé que es una de las redes sociales más nuevas que hay, pero tiene un potencial enorme. ¿Listo? Entonces, pues, no solo es que esté de moda, sino que es una red social que es demasiado útil. Entonces, por favor, presten mucha atención a todo lo que nos dijo Gabriel bueno, mientras se preparan nuestra segunda conferencista, eh, Viviana Rubiano, recuerdo que de, ayúdanos y síganos en redes sociales, Facebook, Artesanías de Colombia, página oficial, Instagram, arroba Artesanías de Colombia, Twitter, Artesanías de Col, con solo la D. Pinterest, Artesanías de Colombia, y recuerden que tenemos todos estos seminarios web, todos los 11 seminarios anteriores que hemos realizado en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden buscar como Artesanías de Colombia. ¿Listo? Ahí en el canal de YouTube encuentran la lista de reproducción que es Artesanías de Colombia TV. Y si tienen dudas, recuerden escribirnos a contáctenos arroba artesaníasdecolombia.com.com. También les quiero recordar que al final de toda la sesión vamos a responder la mayoría de preguntas que se puedan de Instagram y la mayoría de preguntas que se... ...que se respondan de Twitter. ¿Listo? Entonces ya tenemos a Viviana lista. Entonces, Viviana, muy buenos días... ...y pues cuéntanos sobre tu rato. Eh, bueno. Buenos días, Camilo. Saludo a todos los artesanos que están hoy conectados con nosotros. Eh, antes de arrancarles, quiero agradecer también... ...por eh, seguirnos en esta estrategia que hemos creado para ustedes... Eh, ya más adelante estaremos hablando de la despedida, siendo este el último eh, webinar del 2016. Eh, por ahora voy a comentarles del tema de Twitter. Arrancando, quiero decirles, Twitter es una herramienta eh, que puede unirse a la estrategia digital. Sin embargo, no es una herramienta que sea para todas las marcas o para todos los gustos, digámoslo así. Esta red social es una red especial eh, porque sirve para varias cosas, entre ellas informar, sin embargo, no es una red de tan, eh, pues digamos, como que maneje tanta imagen como lo hace Facebook y lo hace Instagram. Sin embargo, es una red que permite conexión, generar relaciones y por lo tanto consideramos que puede ser útil que consideren tenerla, sin embargo, no es una prioridad dentro de la estrategia digital y para la mayoría de las redes para la may mayoría de las marcas. Twitter es una red social de información en tiempo real, es una red muy rápida, es una red que en pocos minutos eh, te informa de lo que está pasando dependiendo de las cuentas a las que tú sigas. Es una red que solo permite 140 caracteres en su publicación, es decir, permite solo mensajes cortos, contundentes y muy informativos sobre eh, lo que quieras comunicar. Es una, palabra, es una plataforma de comunicación bidireccional. Es decir, más que lo que es Facebook e Instagram, permite una relación instantánea, inmediata y de doble vía con la persona con la que yo interactúo. Adicional a, a esto, permite elegir con quién te relacionas. Es decir, tú puedes decidir a quién sigue, a quién seguir y a qué cuenta seguir. Sin embargo, esas cuentas no están obligadas a seguirte a ti también. Por lo tanto, la relación que ejerce cada una de las cuentas con otras cuentas es diferente y única. A esta red, en enero del 2016, contaba con alrededor de 332 millones de usuarios. Ya veíamos que Instagram tiene 500, entonces es una red que es grande, pero se ha ido deteniendo también eh, con el pasar de los meses. El objetivo empresarial, los objetivos empresariales de Twitter son muy claros. Uno de ellos y para lo que más se usa es para construir nuestra imagen de marca. Hacer presencia en Twitter no quiere decir necesariamente que estamos construyendo imagen si no lo sabemos hacer, pero es una de las, de las redes importantes para este tema. Promover lanzamientos de nuevos productos, servicios y o campañas publicitarias es uno de los objetivos empresariales de Twitter eh, para lo que más se usa, para lo que más se crean las cuentas. Lo otro es hacer investigación sobre productos o servicios. ¿Por qué hacer investigación? Porque tú puedes, a través de Twitter, monitorear las cuentas que te siguen, las cuentas a las que sigues eh, que tienen relación con lo que tú haces, en este caso, digamos, el trabajo artesanal. Puedes ver qué hacen los otros eh, artesanos con relación a sus productos o productos similares a los tuyos y puedes siempre, siempre estar como atento también de tu competencia. Es una red muy importante para hacer atención a clientes. Por ejemplo, nosotros como Artesanes de Colombia eh, hemos intentado darle ese tinte de ser una red por la cual responder inmediatamente solicitudes sobre nuestros servicios, nuestros horarios de atención, sobre algún eh, problema que tienen que comunicarse con nosotros. Entonces, ese tipo de cosas son buenas para manejarse por tuitas, por lo que es una red tan inmediata. Y es una eh, red estupenda para hacer creación de vínculos. ¿Por qué? Porque tú puedes acercarte fácilmente a cuentas o a personajes que, digamos, en otro tipo de redes sociales o en la vida real es difícil conectar. Por eso uno entra ahí, entonces, si uno es fan de Juanes, si uno es fan de Shakira, uno lo sigue. Si le dan un like o le retuitean algo, pues eso, digamos que la cercanía o sentirlos cercanos es mucho más sencillo. Para continuar, entonces, ¿qué permite hacer Twitter? Dentro de la red social, y esto digamos, que lo básico eh, para que ustedes tengan en cuenta al momento de manejar la red social, es publicar y tuitear. Tuitear es la palabra de moda, pero eh, eso significa publicar, hacer las publicaciones de la información de mi, de mi producto, de mi cuenta, a través precisamente de mi cuenta. Dar y recibir likes, eso es una eh, opción que adaptó Twitter luego de que la adaptara Facebook, eh, y ha sido positiva para esta red social porque ya... También permite como interacción sin necesidad de hacer re comentarios o de dejar palabras con respecto a un tweet o a una publicación. Es una, red, es una red que permite seguir y ser seguido. Como les decía, no todos los que yo sigo me siguen. Sí, es obviamente el logro de Twitter es crear una comunidad y entre más grande sea la comunidad, pues mucho mejor para la marca porque más personas van a interactuar alrededor de, ese, de esa marca. Sin embargo, no todos los que yo sigo me siguen, eh, pero eh, yo puedo igual, igual que en Instagram, igual que en Facebook, seleccionar a quién sigo y a, de quién me interesan las publicaciones. Adicional a eso, permite hacer menciones. Las menciones, digamos que son una forma de llamar la atención de otra cuenta, que yo sigo o que, o que me sigue, para que me ayude a retuitear, a eh, agrandar, digamos, la cantidad de personas que ven mi publicación. Retuitear es otra de las opciones que está, digamos, metida entre la parte de publicar o tuitear, y es que yo puedo replicar un comentario que haya hecho alguien más eh, en otra cuenta replicar y reutilizar ese, esa publicación o ese comentario. Digamos que es una de las ventajas grandes que tiene Twitter. ¿Cómo utilizarla? Pues los que no tienen hasta el momento la herramienta, que después de pronto de... o de pronto hay muchos que la crean y no saben qué enfoque darle o cómo manejarla, les digo que pueden... Eh, Después de que yo les termine de dar la charla, los que no lo tienen, evaluar si efectivamente les interesa tener la red social, si la quieren abrir para que tengan en cuenta los pasos sencillos que les voy a dar y adicional a esto, los que ya la tienen, le empiecen a dar de pronto el enfoque que ya un poco más empresarial para sus marcas. Lo primero es que Twitter tiene dos opciones, la aplicación móvil, pero también tiene la aplicación eh, web. Es decir, puede abrirse desde un computador normal y ser manejada desde el computador o también descargarse como eh, una app en el celular o la tablet y manejarla desde allí. Tienen esas dos opciones. Si tienen las dos opciones, si tienen computador y también tienen móvil o, app, eh, móvil o tablet, la pueden manejar eh, al mismo tiempo tener abierta la cuenta en las, dos, en las dos partes y todo lo que hagan en una se va a ver reflejado en la otra. Lo primero que deben hacer es ingresar a www.twitter.com o, como les decía, descargar desde App Store eh, o desde el Apple Store su eh, aplicación. Lo segundo es crear su cuenta. Es muy sencillo, solo te pide el nombre, el correo electrónico, una contraseña. Luego ya vas a poder hacer un poco la edición de tu cuenta, metiéndole el fondo de pantalla, metiéndole el logo o la, la foto de perfil. Vas a poder hacer una pequeña descripción de quién, es, de quién eres, de dónde te, te pide también de dónde eres. Puedes unir tu página web también a Twitter, indicando la dirección para que te aparezca visible. La idea es que si van a utilizar Twitter para su marca, tengan una coherencia visual. Lo importante que de pronto no habíamos recalcado, pero ya como terminamos con estas redes, las tres redes que de pronto queremos aconsejarles que, aconsejarles que manejen, es que haya una unión visual entre Facebook, Twitter e Instagram. La foto de perfil es aconsejable que sea la misma y si no es la misma que tenga una, una línea gráfica, que no de pronto en una cosa tenga... En Twitter tenga la foto de una carita feliz y en Facebook tenga yo la foto de un productor y en Instagram tenga la foto de un paisaje, porque no tiene relación directa entre las tres cuentas. Y la idea es que las tres me sirvan para ir creando mi comunidad digital, es decir, estén atadas las tres. No que vaya Facebook por un lado, y entonces allá no les interesa lo que yo tengo en Twitter ni en Twitter lo que tenga en Instagram, sino que podamos empezar a hacer una comunidad digital con los mismos intereses en torno a mi producto, pero que tengan siempre una relación. Cabe resaltar que no se deben publicar los mismos contenidos en las tres redes sociales. Siempre, o sea, cada, depende de los objetivos que les hemos explicado que tiene cada red, deben tener en cuenta que cada red debe tener publicaciones independientes, diferentes, pero con un hilo conductor, a lo mismo que la línea gráfica. Bueno, aquí les doy como eh, un mapeo rápido de, cómo es, de qué herramientas permite tener cuando ya se ingresa a Twitter. Entonces, en la parte inicial eh, superior izquierda de, su, de la pantalla, ustedes pueden ver el inicio, las notificaciones y los mensajes privados. El inicio, pues, te muestra este pantallazo precisamente que les estoy mostrando. Y es como el resumen, tanto de tu cuenta, de las cuentas de otros y de lo que han eh, tuiteado los... Las cuentas que tú sigues. En notificaciones, ¿qué te va a aparecer? En notificaciones te va a dar el espacio para ver lo que han hecho los demás con tu cuenta. Es decir, te han retuiteado, te han favoriteado, te han te... publicado una mención. Ahí tú puedes ir viendo e ir administrando lo que va pasando en tu red. En los mensajes, son mensajes privados. Esos mensajes privados sirven para comunicarse de manera privada con alguna otra cuenta. Sin embargo, para que tú envíes un mensaje, esa cuenta te debe seguir a ti. No puedes enviarle mensajes a cualquiera. Antes de enviar un mensaje debes identificar si esa persona te sigue. Cuentas a seguir aparecen siempre en la parte derecha de la pantalla. Eh, a quién seguir te da consejos. Entonces te va, según los, las personas o las cuentas a las que tú sigues, él te va aconsejando a qué cuentas debes seguir o que puedes seguir, que te pueden interesar según tus eh, gustos, tus intereses, tu, tus publicaciones y demás. Aquí ya en la parte media de la pantalla aparecen los datos de tu cuenta, te dice cuántos tweets has hecho, te dices cuántos following, following significa cuántas cuentas tú sigues y followers cuántas cuentas te siguen a ti. Generalmente la cifra que se tiene más o menos es que tú sigas al 10% de la cantidad de cuentas que te siguen a ti. Es decir, si te siguen es, no sé, obviamente esto no es un número exacto, pero es un aproximado de lo que se debe tener. Es mejor que te sigan más y seguir menos que viceversa. Eso pasa más cuando es una cuenta famosa o de una entidad o de una marca, pero esa es la meta. Los seguidores deben ser, bueno, a los que tú sigues deben ser el 10% de tus seguidores. 1,600, entonces yo sigo a 160. A mí me siguen en este caso 13,000, debería seguir a 1,300. Entonces, acá en este caso podría tener la opción de seguir unas 400 personas más. En la parte de centro aparece el espacio para publicar. La pregunta que siempre te hace es, ¿qué está pasando? Eso es lo que... Se busca, digamos, con el eh, responder cuando tú, tú tuiteas algo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en, la, en el ámbito informativo? Y ahí, pues, tú puedes ya entrar a, a tuitear. Eh, y el resto son las publicaciones. Ahí en, ese, en, la, en la mitad de la pantalla siempre te va a aparecer las publicaciones de todas las cuentas a las que tú sigues. Si puedes ver, ahí está, pues, la, la cuenta, el nombre de la cuenta, el logo, el texto. Eh, que haya puesto ya el, el tweet o la persona que publicó, imagen, hay muchos que no tienen imagen, y abajo aparecen los cinco botoncitos. El primero significa eh, responder a ese tweet que te hicieron. El segundo significa retuitear, o sea, poner en tu cuenta el mensaje exactamente igual a como lo estás viendo. El tercero es un corazón, que significa like o me gusta. O favorito que era lo que aparecía antes y por último eh, aparecen tres punticos yo tengo uno adicional porque tenemos enlazado digamos un, una herramienta pero a ustedes les va a aparecer solo cuatro que es los punticos son para borrar el tweet para las opciones entonces ahí cuando lo desplieguen les puede dar unas opciones diferentes es básicamente el tablero de twitter cuando se los muestra en una en una página en un computador ¿cómo utilizarla en términos de publicar contenido? es, eh, tenemos la pantallita que les estoy mostrando es cómo componer un nuevo tweet o compone un nuevo tweet les sale siempre igual eh, cuando la abren en la pantalla del computador ¿qué pueden incluir en el tweet? el texto entonces, el texto recuerden que no puede superar 140 caracteres en total, es decir tanto el link como el texto cuentan en caracteres. Entonces, no pueden pasarse de 140 porque no se los deja publicar. El texto debe ser de un tono que ustedes ya hayan adaptado. Si es un tono sarcástico, si es un tono divertido, si es un tono serio. Adicional, pueden tener varios tonos, pero siempre respetando su estrategia digital. Entonces, no, yo publico unos divertidos, otros serios, otros informativos, otros de educativos. Ahí ya pueden ir variando el contenido. El link... ¿Qué pasa? El link es muy largo cuando ustedes lo toman de una página web. Hay opciones para cortar los links que les queden de menos caracteres. Entonces, Bitly es una opción donde ustedes pegan su, su link de página web y se los acorta. Eh, Google también tiene esa opción. Hay varias herramientas que tienen la opción para cortar el link. Pueden adjuntar, como ven ahí los punticos, la camarita, bueno, todos los ítems rojitos que hay. Pueden adjuntar imagen, GIF. Y video. Pueden adicionar la citación a otras cuentas que se hace con los arroba de las cuentas. Entonces, ustedes me tuitean a mí, entonces me ponen arroba artesanías de Colombia, arroba 06 arroba Gaby Hernández. Así como eh, aparece nuestra cuenta si la deben citar. Pueden hacer la ubicación geográfica de dónde se está publicando el tuit. Entonces, pueden escoger Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Londres, bueno. Ahí pueden ubicar geográficamente el tweet. Y los hashtags, que ya saben, según lo que también les explicaba Camilo ocho días y Gabriela también ahorita, hace un momento, los hashtags son las etiquetas que se usan para eh, agrupar contenidos en las redes sociales. Entonces el hashtag puede ser, por ejemplo, uno que nosotros empezamos ya a manejar porque se viene la feria, hashtag Espartesanías. Si yo uso ese hashtag en todas mis publicaciones, cuando alguien busque hashtags artesanías en Twitter, va a aparecer todas las publicaciones que yo he hecho utilizando esa etiqueta o ese hashtag. Entonces, es importante que ustedes hagan sus hashtags, que en su hashtag los utilicen y adicional a eso, que ya ahorita se los voy a explicar un poco más, es que se unan a las tendencias de los días. Entonces, aquí ya vienen los tips. Usa etiquetas siempre, hashtag, un hashtag, eh, digamos que puede aumentar la, el alcance de tu tweet, es decir, el número de personas que lo van a ver. Si tú usas hashtag un hashtag común que usan muchas personas al tiempo, pues es más fácil que muchas personas vean tu tweet y le den retweet o leen favorito o te den seguir y empiezan a interactuar contigo. Importante en Twitter seguir cuentas influenciadoras. Yo puedo seguir cuentas, un ejemplo yo puedo seguir la de mi amigo que, se, que creó la cuenta hace cinco días y tiene tres seguidores, pues no va a ser influenciador porque su comunidad es muy pequeña. Sin embargo, si yo sigo, en este caso de ustedes, por ejemplo, que son artesanos, siguen Artesanías de Colombia, pues tenemos una comunidad de más de 13.000 mil personas en Twitter, pues es mucho, yo soy más influenciadora o la cuenta de nosotros eh, como Artesanías de Colombia es más influenciadora para ustedes que la de su amigo. Es importante seguirlas, organizarlas, saber a quién sigo, tener como una estrategia también para seguir. Por ejemplo, Artesanes de Colombia como entidad del Estado debe seguir a todas las cuentas de las entidades del Estado. ¿Por qué? Porque son sus influenciadoras directas porque trabajamos en conjunto. Entonces, eso es una buena opción. No, eh, cuando hagas sus tweets, nombra a los influenciadores, es decir, lo que les decía, traigan el arroba, arroba artesanales de Colombia. No, es que este tema es súper importantísimo de moda artesanal, por ejemplo. Entonces, yo llamo a arroba, no sé, se me está corriendo en este momento, arroba Carolina Gómez, que yo sé que es un, maneja temas de moda, que es súper influenciadora con ese tema. Entonces, yo le hago el arroba en mi tweet que si ella lo ve, porque ella va a ver que yo la mencioné, Puede hacerme retweet, puede darme un favorito y eso me puede traer muchos más retweets, muchos más favoritos y adicional a eso muchos más seguidores. Crea tus propios hashtags que identifiquen, puede ser por ejemplo el nombre de tu marca. Nosotros usamos a veces pues, en el hashtag pues, en el de Colombia. Entonces, si alguien busca, no, es que yo no tengo ni idea cómo conseguir a la marca Terranova que hace, que vende plantas. Entonces, lo que yo hago es poner hashtag Terranova. Si, al, si no tiene cuenta, pero alguien ha hablado de mí con ese hashtag, yo lo voy a encontrar. O ha hablado de esa cuenta con ese hashtag, yo lo encuentro, lo puedo, con, puedo conseguir la dirección de correo, ahí ya puedo entrar a interactuar, preguntarle dónde queda el taller, dónde queda la centro Entonces, creen sus propios hashtags para sus proyectos, los nombres de sus colecciones, los nombres de sus productos. Bueno, ya pueden ir revisando qué lista de hashtags se usan para que ustedes puedan ir también haciendo uso de esos minutos. Interactúa con tu audiencia, eso es súper importante, es básico, tiene que hacerlo porque si no lo hacen, el tweet se muere y no, y, no puede, y no pueden ya terminar de... Disculpenme, tuvimos una interrupción por aquí, pero bueno, continúo. Interactuar con la audiencia es básico, porque es una red para eso. Si yo no interactúo, mi red se muere, se acaba. Si yo no les doy favorito a los que me mencionan, si yo no estoy en constante publicación, si yo no retuiteo lo cosas de los demás, la red tiende a morirse. Mi cuenta va a ser, pues, va a tender a, a caer y a no ser tan importante para mi estrategia digital. Hay que unirse a la tendencia del día. que es una tendencia? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, eh, regresó el tigre Falcao a la selección. Inmediatamente la gente empezó a usar el hashtag eh, bienvenido tigre o gracias tigre. Entonces ese hashtag se volvió una tendencia en Colombia a los 10 minutos de saberse que Falcao había sido convocado para la selección. Eso es una tendencia. Lo más importante y el hashtag más importante que se estén usando, se vuelve visible para todo el mundo y se vuelve el número uno en la red. Si yo me uso, por ejemplo, si yo me uno a esa tendencia ese día, eh, de pronto el de Falcao es difícil para el tema de artesanías, pero, por ejemplo, uno que usamos nosotros a veces, Feliz Viernes, entonces si ya a mí me sirve Feliz Viernes, para comentar algo de mi marca, feliz viernes, recuerden que mañana estaremos en Espartesanía desde las 8 de la mañana para que vivamos juntos el fin de semana, no sé, algo así. Puede servirles unirse a esa tendencia. Las tendencias se las da igualmente el... A ver, yo les muestro. Si ustedes, esto se me olvidó de pronto seleccionárselos, pero me regresé para que vean. Trends son las tendencias hay algo que se llama cuando escuchen la palabra o la frase trending topic es la tendencia al día, lo que está de primeras entonces por ejemplo cuando dice hoy esta, esta, esta impresión feliz jueves era un, una tendencia pico y placa era otra, hashtag creo porque pienso era otra entonces esos que están ahí ustedes los pueden usar para unirse lo otro es que usen imágenes, videos eh, publica todos los contenidos que puedas, es decir si puedes hacer 100 tweets al día, hazlo ¿por qué? El, el, digamos que el home de, del Twitter se mueve muy rápido ¿sí? la, la línea de noticias se mueve demasiado rápido si ustedes tuitean muy poquito nunca van a ser visibles para sus para sus seguidores porque los seguidores suyos son los que pueden ver las publicaciones que usted hace entonces, usted debe tener muchos tweets diarios o por lo menos los recomendados son más de 30 para que en algún momento sea visible para ellos. O si no, si hace, perdón, 5 o menos o, bueno, 15 o menos diría yo, está muy perdido en el, en el, en el feed de noticias. Entonces, lo mejor es que esté siempre tuiteando puede repetir sus publicaciones. ¿Qué pasa? Usted me dice, pero ¿de dónde yo voy a sacar 200 tweets diarios para poner? O 200 tweets a la semana. Hay contenidos que nadie ve por el mismo movimiento que tiene Twitter, que es muy rápido. Pero yo puedo eh, reutilizar mis contenidos. Si yo ya escribí un tweet, pues puedo ponerlo hoy, puedo volverlo a postear mañana en la noche, puedo ponerlo otra vez el sábado, para que no se me pierda ese contenido que yo me demoré, un tiempo en escribir. Lo otro, seleccione tono de acuerdo a la audiencia, lo que yo les decía. Por ejemplo, nosotros como artesancias de Colombia tenemos una, un tono un poco más serio, más informativo, porque sabemos que es difícil ser jocoso, divertido, en medio de una cuenta, eh, pues, de una empresa como artesancias de Colombia. Sin embargo, tenemos un tono amigable, cercano eh, a la persona que, que nos ve, que nos sigue, que nos lee y lo otro es lleva la red del contenido a tu página web ¿qué pasa? yo les estuve compartiendo hace unos webinars el tema de los contenidos para la página web usen esos contenidos, los links los links que tienen las noticias en su página web, como yo les conté los pueden achicar, cortar, llevarlos a, a Bitly, hacerlos pequeños y meterlos en sus contenidos si yo publiqué algo sobre mi historia, entonces Puedes poner un tweet que diga, somos dos artesanos enamorados de nuestra pasión. Conoce nuestra historia, hashtag, eh, se me viene a la, a la, a la cabeza un ejemplo, Colombian Design, hashtag Colombian Design. Entonces de ellos van a estar, eh, y le ponen el link de donde contaron su historia en la página. Y ellos, si alguien está interesado, le da el link, clic ahí, va a ir a su página y va a conocer sus productos. Entonces, es importante que el contenido que tienen en esa página web lo traigan a las redes, no solo a Twitter, sino a Instagram, eh, más que todo a Facebook y a Twitter, que son las dos que permiten mayor interacción de esta manera. Sin embargo, para Instagram las fotografías también son importantes. ¿Qué más? Eh, les, bueno, como hablamos de cómo organizar las publicaciones, acá les doy un cuadro rápido para que lo vean así de forma rápida donde pongo el día, la hora, el texto, el link, la imagen o el video y las menciones. Es la forma de organizar mi parrilla de publicación, mi planilla de publicación diaria. Lo único que debo hacer después es ir llevando este contenido a Twitter o a las herramientas que ya les voy a mostrar para manejar las publicaciones de su, tweet, de su Twitter. Y eso hace que ustedes tengan en la cabeza también organizada su estrategia y sepan qué van a publicar. Este cuadro es básico, fundamental. Para las tres redes, manejarlo dentro de su estrategia digital. Ya les voy a decir también, digamos, cómo integrar esto. Esta herramienta de programación que ya les había nombrado Gabriela para Instagram también sirve para publicar en Twitter y en Facebook. Puede hacer publicaciones instantáneas, pero también puede hacer publicaciones programadas. Yo le puedo decir, le meto este tweet para que por favor me lo publique el domingo a las 8 de la noche. Pues él automáticamente lo va a hacer. HotSuite tiene una versión gratuita que pueden empezar a utilizar fácil, es muy sencillo. Ahí en, en, los, en, los li, eh, en la lista está programados, ustedes dan ahí, los van ubicando, los van dando a programar y ellos solitos se van activando en su cuenta de Twitter a momento que sea la hora que usted le puso dentro de la herramienta de programación. Es muy sencillo, no, me, no profundizo mucho en este tema. El otro año tendremos un webinar sobre esto para poder, poderles enseñar un poco más sobre este tema. TweetDeck, que es otra opción que es muy similar a HotSuite, tiene la misma característica, les puede programar el tweet, dar mensajes directos, bueno, todas las, las, las opciones que dan, pero como les digo, el otro año podremos eh, aprender un poquito más sobre este tema. Luego tenemos algo muy importante que es el cierre ya para este Twitter, para este tema de Twitter y es cómo integrar este Twitter a la estrategia digital. Entonces, primero debe determinar el objetivo principal que tiene para esa red. Si no ve que tenga un valor agregado, si no tiene objetivo, claro. Si no ve que de pronto pueda manejarla todo el tiempo, si piensa que no tiene el tiempo suficiente, es mejor que no la abra. Porque cuando, si usted mueve mucho Instagram y mucho Facebook, ay, yo voy a ver qué tiene esta marca en Instagram, en Twitter. Lo, y entra en su cuenta y tiene dos tweets. No, pues ahí ya usted dice, no, esta marca como que me decepcionó un poquito porque llegué allá y no hay nada. Entonces mejor no la abra si usted ve que no es necesario, si no es fundamental y si tiene el tiempo para alimentarla, para moverla, para todo, entonces usted va a poder decidir no abrirla. Eso depende ya de su estrategia, como la quiera plantear. Determine a quién debe seguir y mencionar. Lo que les decía, escúlquen en Facebook, eh, perdón, en Twitter, busquen. No, yo tengo que seguir a las cuentas que hacen algo parecido a mí para saber quiénes la siguen a ellas. Eh, yo tengo que entrar, entonces, a ver cómo eh, cuáles cuentas pueden ser mis compradoras. Entonces, yo sigo a las empresas grandes que pueden hacerme un pedido grande para diciembre, por ejemplo. Eso es importante que lo determine desde un comienzo. Lo otro, planee sus publicaciones. Lo que les decía, ¿cuántos voy a hacer? Ah, no, voy a hacer 30 diarios. Estos temas son los que voy a manejar y los horarios son, van a ser estos. Me sirve mejor en la noche, me sirve más en la mañana, en mediodía. El pico de Twitter está a las 3 de la tarde, por si les sirve y les interesa. Sin embargo, la noche también es muy productivo para Twitter, porque la gente es cuando lo revisa, lo ve, lo lee. Bueno, monitoree el movimiento de sus publicaciones y respóndale a sus clientes. No se quede con la información, no se quede sin saber cómo está, que si alguien respondió yo, uh, lo ignoré. No, está en esta red no se puede ignorar a nadie. Si ya son temas de crisis, críticos, que te critican, trata de responder amablemente, siempre ser cortés. No entres en las discusiones profundas porque no valen la pena y pueden deteriorar tu marca, sin embargo, siempre dan una respuesta. Siempre responde y siempre interactúa. Traten de interactuar más, como les decía ahorita, si influenciador para mí es artesanés de Colombia, pues yo interactúo más con artesanés de Colombia si el, tweet es de mi marca, si el Twitter es de mi marca y no con mi amigo que tiene tres, pues, tres eh, seguidores, porque no es tan bueno hacerlo así. Es mejor interactuar con cuentas que tienen más seguidores que son más grandes y con, que son más importantes para mí. Mida y analiza los eh, resultados de la estrategia. Twitter tiene esa oportunidad, sin embargo, de este tema también les vamos a hablar un poco más el otro año, cómo medir sus estrategias, cómo medir cada red social, los impactos, bueno, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, usted puede ir viendo, ah, voy creciendo, a la gente me le da más like a este tipo de contenidos que a esto. Entonces, usted lo va manejando para que vaya creciendo de esa manera. Y lo que les repetí ahorita, se los vuelvo a decir, súper importante ese tema, usen el contenido de su página web. No tienen que inventarse nada nuevo para Twitter. O para Facebook, traigan ese contenido que ya crearon, que se tardaron un tiempo en redactar, en poner bonito, y muévanlo aquí por esta red, con una foto, con una imagen de su producto, con una imagen suya, con una imagen de su taller. Traigan ese contenido, no lo pierdan. Precisamente para eh, crear eso es que traemos el contenido. Si no, lo tra o sea, si no lo usamos, pues no lo creemos. ¿Para qué? Mejor, para no inventar en Twitter, traigan ese contenido que ya desarrollaron en su página web. Bueno, como era una de las promesas del, de este webinar, la idea es que yo les entregara, o pues, el equipo del Ciar les entregara una lista de chequeo que resumiera las herramientas importantes que ustedes deben preparar para ya redactar su estrategia digital. Recuerden que este año nuestro principal objetivo con los webinars de Artesano Digital era que ustedes pudieran tener las herramientas y el conocimiento básico para escribir, redactar y desarrollar su estrategia digital. ¿Qué pasa? Les hemos estado dando unos, una serie de webinars. Recuerden, los que no hayan estado en alguno de ellos pueden entrar a nuestro canal de YouTube, verlos y ya ir a empezar a completar la lista de chequeo. Desde el primer webinar que iniciamos hasta el día de hoy, hemos hecho en total 10 webinars en el marco de la estrategia digital, dos webinars especiales. Todos esos apuntados a que el día de hoy, el cierre ya de la Estrategia Artesano Digital, ustedes pudieran tener la, o sea, digamos, como la estructura en su cabeza de cómo hacer una estrategia. La lista de chequeo de lo que les hablamos, aquí no hay nada de lo que no les hayamos hablado antes. Se las voy a contar rápidamente, ustedes ya después pueden ver la presentación, sacarla y decir, bueno, tengo esto, no tengo esto, voy a crear esto para que vayan organizando y completando sus herramientas. Lo primero es el registro del portal de Artesanías de Colombia. No es fundamental para hacer una estrategia digital para su marca, sin embargo, es un apoyo muy grande. ¿Por qué? Porque van a entrar a ser parte de la comunidad virtual de nosotros, van también a estar con servicios adicionales que pueden ser beneficiosos, como el directorio, el calendario, eh, la galería artesanal, que son lugares donde están presentes sus nombre, sus logos, su marca, y ustedes pueden también por ahí conseguir otro tipo de clientes, estar activos también y visibles también en, en Google cuando hagan búsquedas. Bueno, esos son, digamos, los dos primeros, el registro y la creación de los servicios. No los tienen que crear todos. Crean los que ustedes sientan que les sirve. Pero acuérdense que son galería, directorio, clasificados y calendario y los pueden utilizar según la manera que quieran plantear su estrategia digital. Lo tercero son los contenidos escritos para la página web. Recuerden, hicimos un ejercicio importante sobre cómo crear los contenidos a partir de ideas. Recibí eh, un texto o dos textos para revisar en, esa, en ese tiempo. Que hice el, no me acuerdo muy bien en este momento los nombres de las dos marcas que me enviaron los contenidos, pero... Les agradezco esa confianza que depositaron en nosotros para hacerles unas revisiones, algunas observaciones. Los que necesiten ayuda saben que me escriben a contenidos, contáctenos a arroba .co y yo les puedo ayudar a hacer una revisión sencilla de sus, de sus contenidos, darles unos, unos tips. Recuerden que para determinar los contenidos deben haber determinado el mapa y la estructura de contenidos que va a tener su portal web. Y esto es un insumo inicial para poder crear la página web. Lo otro son las fotografías de sus productos, de su trabajo. Fotografías editadas, ya les enseñamos cómo tomarlas y cómo editarlas. Entonces ya ustedes tienen esas herramientas, ya saben cómo están. Son fotografías muy significativas que resalten mucho su producto. Lo otro es ya entrar a hacer la creación de página web. Acá les enseñó Camilo Fuque cómo hacer la página en Wix. Adicional, tuvimos un invitado de la herramienta Clixi, que también les enseñó cómo hacer una página web gratuita con, con ellos. Entonces, tienen varias opciones para crear la página web. Recuerden que no tiene que ser una página web compleja ni difícil, pero sí es muy importante que tengan página web para esta estrategia digital porque es la casa de todo. En la casa es su taller virtual, es donde aterrizan todas las personas cuando quieren conocerlos. Entonces, es muy importante que hagan ese esfuerzo y creen su página web gratuita. Si pueden ya pagarla, pues tiene otros beneficios, pero por ahora arranquen con lo gratuito, con lo fácil, con lo sencillo. Facebook, Instagram, Twitter, recuerden que Facebook e Instagram son muy importantes para la estrategia, lo que les dije de Twitter, si consideran que es necesario abrirlo bien, si no, mejor no lo abran, pero decidan entre esas tres redes y, y también hagan eh, un checklist. Pueden empezar de a una, no hay problema, pueden plantear su estrategia solo con Facebook inicialmente. Y luego, a medida que van avanzando, pues poderle superar eh, el número de redes sociales. Planilla de programación, pues ya se las mostré. Gaby también les mostró la planilla de programación de Instagram. Camilo has hecho de él se ha mostrado la planilla de programación de Facebook. Entonces, esas planillas la pueden unir en una sola y manejarla porque es muy importante, es una herramienta muy importante. Las herramientas de programación que les mostramos ahorita, vamos a profundizarlas más adelante pero ténganlas también en cuenta, por ahora pueden hacerlo manual, ustedes directamente en la aplicación eh, o en la, sí, en, la, en la red social, sin embargo, más adelante van a poder aprender más sobre esto para que las puedan utilizar y por último, escriban la estrategia digital, no es que ah, no en la cabeza yo me imaginé que voy a hacer esto y lo otro, no, redacten, redacten la estrategia, ya saben los pasos, objetivos, herramientas que voy a utilizar, cómo voy a utilizar el registro del portal, cómo voy a hacer la creación de los servicios, ya creé esos servicios, qué voy a hacer con ellos, voy a usar esos links para moverlos también en mis redes, eh, qué contenidos voy a crear de acuerdo al mapa de contenidos, qué fotografías voy a poner, eh, la página web la voy a hacer así, ya tengo Facebook, escribanlo todo. Y ya cuando tengan un documentico les deben salir dos, tres hojas sencillas, arranquen. Arranquen este mundo, arranquen el mundo digital, inicien, sabemos que muchos de los que están hoy conectados y los que se conectado en todos los tweets, en todos los webinars, han sido muy perseverantes, han hecho cosas muy chéveres, han desarrollado cosas que les hemos enseñado, nos alegra de verdad muchísimo y nos alienta a seguir adelante con esta estrategia, el ver que ustedes han respondido de una manera tan positiva a, a todo lo que les hemos compartido, eh, los hemos visto crecer en redes, hay muchos que ya nos retuitean, nos siguen, en Facebook nos comentan, hemos visto estrategias de ustedes en Facebook donde ya empiezan a aparecer sus imágenes bonitas, editadas, fotos de productos grandiosos, maravillosos, divinos, entonces eso es lo que a nosotros nos motiva y nos llena de orgullo, nos llena de alegría saber que lo que hacemos todos eh, preparando todas estas conferencias para ustedes está sirviendo. Se acerca, digamos, ya al final del webinar, yo por mi parte quiero decirles eso, no es difícil, no es imposible, es algo sencillo, no porque yo sea, yo trabaje en esto, se los estoy diciendo, sino porque las herramientas son gratuitas, ustedes no tienen, mire, para todo lo que yo les puse acá en la lista de chequeo, ustedes no tienen que gastar un solo centavo, que gastan tiempo, sí, que pueden pedir ayuda a su hija, a su hijo, a su sobrino, a su nieto, que de pronto saben más del tema tecnología, les pueden ayudar un poco más a orientar. Pero todo esto que les estamos diciendo acá es gratuito. Lo pueden hacer con herramientas que están en internet sin pagar un solo peso. Es cuestión de querer hacerlo, de ponerle toda la motivación. Les recuerdo, por último, ustedes tienen... Aquí en el CIAR un equipo que les pueda apoyar en lo que pueda, a poderles eh, por lo menos dar una asesoría sencilla. Si ustedes necesitan más webinars, pídalos, no, es que yo quiero que ustedes me un webinar para que yo pueda aprender esto que no entendí. Escríbanos, contacten con nosotros, estamos aquí para ayudarlos con las puertas abiertas. Somos un equipo de cuatro personas, Alexandra en la cabeza de nosotros, que ya les ha dado también ella varios... Eh, webinar sobre varios temas, está Camilo fuquen que es nuestro diseñador está Gabriela Hernández que ya pues es la persona que se encarga de todo el tema de los emails, del mail marketing eh, estoy yo que maneja todo el tema de los contenidos, somos un equipo que está dispuesto para ustedes en el marco de esta estrategia de artesano digital por último y pues ya siendo un, una, una un hasta pronto más no una hasta nunca porque nos veremos el próximo año la Estrategia Artesana Digital 2017, porque aquí nos seguirán teniendo, seguiremos trabajando por ustedes, con todo el entusiasmo y la motivación que hemos tenido este año, con muchos más conocimientos, más invitados, más herramientas, pero como sabemos que ustedes han estado tan juiciosos en este año, la mayoría ha asistido, estamos, estuvimos revisando, casi todos se conectaron a todos los webinars que tuvimos, hay varias personas que han sido eh, varios artesanos que han sido persistentes, nos escriben, nos comentan, eh, entonces para este año, como les habíamos comentado, ya había anunciado antes, tenemos la entrega para todos los que participaron activamente en la estrategia de, digital a través de los webinars, un reconocimiento eh, que se llama el premio artesano digital 2016 a la categoría el más virtual, se lo puede ganar uno de los artesanos que ha estado conectado, que ha participado activamente de los webinars. Con haber participado en tres webinars de este año, va a poder inscribirse a la convocatoria. Ustedes ya les, recibe, ya les enviamos el mail donde les explica todo. Por favor, lean las condiciones, lean la convocatoria, inscríbanse. El, el reconocimiento para este año para el artesano que seleccionemos es una página web condominio por un año, con diseño nuevo, eh, con asesoría de nosotros. Eh, bueno, es un paquete que se describe en la convocatoria que va a servirle mucho a un artesano para que siga su proceso de ser un artesano digital. Entonces los invitamos a escribirse, revisen su correo, revisen las condiciones, léanlas, inscríbanse. Tenemos plazo hasta, Gabriela me confirma el plazo, si recuerdas. Creo que es el 15, 15 el 15 de noviembre para inscribirse, los esperamos, inscríbanse, participen, vamos a estar revisando de acuerdo a los eh, criterios de evaluación que pusimos ahí, pero todos están invitados, porque todos los que se han conectado, participados, realmente merecen este reconocimiento por el esfuerzo que han puesto, eh, y pues nos sentimos sinceramente muy orgullosos de todos ustedes por toda la participación y por empezar a perder el miedo a la tecnología e incluirse en este mundo digital. Por último, les doy las gracias en nombre de todo el equipo del Sistema de Información para la Artesanía. Queremos ver el otro año cuando reiniciemos estos webinars, lo que han hecho, el trabajo que han desarrollado. Ahorita vamos para artesanías. Los esperamos a los que puedan ir, los esperamos allá también. Vamos a estar... Eh, manejando las estrategias por artesanía, síganos en las redes, acompáñenos, ayúdenos también a que esta comunidad virtual crezca, siga creciendo, siga siendo importante. Y vamos a dar cinco minutos para hacer algunas preguntas que nos tengan las, los, la, pues ustedes los artesanos. Igual lo que ya saben, contáctenos a arroba artesanadecolombia.com.co, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, el CIAR es, está listo para apoyarlos, para ayudarles en lo que pueda con todo el corazón abierto, de verdad lo digo, para ustedes, porque nuestro motivo finalmente son ustedes. Muchas gracias y vamos, eh, Camilo, si tenemos algunas dudas de los, de los artesanos. ¿Listo bien? Listo, bien. Bien, entonces, eh, recuerden, no eh, por favor inscríbanse para estos premios digitales, es algo muy chévere, muy interesante que estamos haciendo de parte de Artesanías Colombia para ustedes. Entonces, aprovechen la oportunidad, eh, puede tener un muy buen premio, algo que les pueda ayudar a toda su estrategia digital. ¿Listo? Entonces, quisiera saber, así rápidamente, si me pueden escribir acá por el chat, dos o tres preguntas sobre Instagram o sobre Twitter, alguna duda que les haya quedado, las podamos responder de manera rápida. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, les recuerdo... Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, página Artesanías de Colombia, página oficial, Instagram, arroba Artesanías de Colombia, Twitter, Artesanías de Col, con la T no más, Pinterest, Artesanías de Colombia, y como lo decía Viviana y también lo comentaba Gabriela, síguenos en nuestro canal de YouTube, Artesanías de Colombia, ahí van a encontrar la lista de reproducción artesaníasdecolombia.tv. ¿Listo? Entonces, por favor, escriban sus preguntas para que podamos responderlas. Eh, de forzito, por el chat les hemos respondido algunas de las preguntas que nos han ido realizando, entonces, miren qué dudas tienen sobre Twitter, qué dudas tienen sobre Instagram, son dos redes sociales muy importantes. Listo, todos, de todas maneras, los que nos están agradeciendo por el chat, a ustedes muchísimas Gracias. Saben que todos los hacemos, todos los hacemos de corazón para ustedes para que puedan desarrollar su estrategia digital. No, creo que ya nos hicieron la mayoría de preguntas por acá. Entonces, de todas maneras, les agradecemos mucho haber asistido a todos nuestros webinars. Eh, Viviana creo que se quiere decir de ustedes, entonces le doy el paso. Pues bueno, yo quiero recordarles una vez más que artesanos de Colombia es su casa, eh, para todos los artesanos de Colombia, estamos trabajando en las regiones, estamos haciendo proyectos para ustedes, esta estrategia digital es solamente una una de las eh, cositas que estamos desarrollando para ustedes, pues tenemos proyectos geniales, grandiosos en todas las regiones, ya estamos en más de 23 departamentos con estos laboratorios de Diseño e innovación, por favor, los que no están en Bogotá, consulten en nuestra página web el mapa de los laboratorios, Contáctese con el enlace, pregúntenles qué proyectos hay, qué cosas, qué servicios, qué beneficios tenemos para ustedes. Este año ya va cerrando, pero el otro año tenemos nuevas cosas, queremos seguir trabajando por ustedes. En este tema de artesano digital, pues como les dije, los esperamos en la estrategia del año 2017. Vamos a tener más temas, vamos a tener más invitados, más cosas nuevas para ustedes. Y por último, nada, lo que les repetí ahorita, se los vuelvo a decir gracias, muchas gracias por todo lo que, lo que aprenden, por todo el entusiasmo, el empeño, los mensajes que nos envían, los correos, eh, acá, acá me hacen caras de que tengo cara de corazón, pero es que sí me da mucha emoción, cerrar este primer ciclo, este primer año de webinars y nada, pues estamos a su disposición. Eh, no sé si Gabriela quiere despedirse, decir algo eh, para, para los artesanos que estuvieron hoy pues todo el año pendientes de nosotros. Sí, Viviana, bueno, como, como tú lo dices, creo que nosotros no tenemos palabras para agradecerles a ustedes el apoyo tan infinito que han sido por estar presentes cada 15 días en nuestros webinars. Eh, sabemos que ustedes están haciendo uso de todas las herramientas y de toda la información que les hemos brindado de, a partir de, de nuestros conocimientos. Eh, ahorita estaba revisando ya en Instagram y he visto varias cuentas creadas durante este webinar. Eh, esos son eh, oportunidades y son cosas que realmente nos alegran y, como tú dices, nos llenan el corazón de muchísimas cosas. Los invitamos a que durante pues, ya este año que queda puedan seguir revisando los webinars que hemos realizado durante el 2016, para que en el 2017 tengan un poco más adelantado toda su estrategia digital y de esa misma forma podamos seguir avanzando en esto que es ser artesano digital. Recuerden que pueden, que pueden eh, consultar todos nuestros webinars en nuestro canal de YouTube, allí van a encontrar la lista de reproducción numeral Artesanías de Colombia TV. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias desde todos los rincones del país que se han conectado de la Chamba desde Antioquia, desde el Valle, desde Putumayo, desde todos lados, en serio, les agradecemos muchísimo haber hecho parte de esta estrategia digital por este año 2016, Esperamos vernos el otro año con muchísimas más, mucha más información, mucho más conocimiento para que todos ustedes puedan desarrollar su estrategia de parte del CIAR y de Artesanías de Colombia. Les damos un abrazo enorme, que tengan un muy feliz fin de año y nos veremos el otro año. Esperamos que sus estrategias crezcan enormemente. Aprovechen si eres una. Es una comercial gigantesca, entonces ya saben. Y si nos quieren buscar, estaremos en el finalizando el año para los que estén acá en Bogotá. Hasta luego, chao.